Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien el mapa que tanto he visto que os ha gustado, que es el de las paredes. Me gusta porque se ha guardado la partida. Primero, ¿vale? Recopilatorio para los que llegáis nuevos y no sabéis de qué va este mapa. Apareces aquí, ¿vale? Esto es como el punto de, de partida. Entonces apareces con 0 o con 1, ¿vale? De fuerza. Cuanta más fuerza tengas, ¿vale? Que la consigues en los sacos, ¿vale? Que eso lo irás viendo en este capítulo, cómo funciona. Y si no, pues también puedes ver el vídeo anterior que te lo dejaré al final de este capítulo, ¿vale? Entonces te vas aquí, ¿vale? Y esto está parado. O sea, está parado, no, perdón. Esto está tapado, ¿vale? Con eso. Pero <coughs> y en vez de poner 500... Aquí pone, creo que pone 5 o 10 Y ahí pone pues otro porcentaje un poco más alto Entonces lo que se trata es de ir teniendo más fuerza Para poder ir derrotando las paredes Uno gana, ¿qué quiere decir? Estas copas de arriba son, ¿ves? Ha subido Entonces cuando tú has conseguido la suficiente fuerza Para derrotar todas las paredes en un solo golpe Se te desbloquea esta pared Pasas, ¿vale? Y estos sacos, eh, cuando tú golpeas, en vez de subir de uno en uno, como lo que hacen en el nivel primero, aquí suben, creo que de dos en dos. Es que ir derrotando las paredes hasta llegar al final del todo. Al final del todo te dan 10, ¿vale? 10 copas. A medida que vayas avanzando, ¿vale? Primero son 1, eh, luego 10, luego 50. Eh, luego, bueno, por allá hay más, ¿vale? El tres y lo mismo, tienes que ir derrotando estas paredes Y luego, eh, el objetivo de hoy sería poder desbloquear esta pared ¿Vale? Para poder derrotar todas esas paredes Y pasar a esa puerta Dicho esto, el resumen para que lo entendáis los que llegáis nuevos Y lo dicho, si os habéis perdido el capítulo anterior podéis verlo, ¿vale? Y luego podéis seguir viendo este vídeo ¿Qué necesitamos? Necesito llegar al nivel 2.000, aunque sea Para poder, por lo menos, pasar a otra sala Así que voy a, a llegar al nivel 2.000 Pequeño corte Y enseguida volvemos ¿Vale? Pues ya llegaba a los 2.000 ¿Vale? Algo que se me había olvidado también de deciros Es de que cuanto más nivel tengas, ¿vale? De aquí, guantes, mejores guantes podrás comprar, ¿vale? Por ejemplo, eh... primero apareces con este, ¿vale? Y ahora tengo este. Pues puedo ponerme, por ejemplo, este o este, pero tengo que llegar a un billón de fuerza. Es decir, tengo mil, pues tengo que llegar a un billón, ¿vale? Estos son mil, cincuenta mil, por lo... Por lo que quiere decir Que si aquí consigo 50.000 Pues me puedo pillar estos guantes A ver si ahora puedo derrotarlas De un solo golpe todas ¿Vale? De momento sí Vale Excepto la última Pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada Vuelvo a ir A ver si hoy consigo Vale, llegar A los 200 ¿Vale? A las 200 copas A ver si hoy lo podemos lograr mal mapa, ¿vale? Al final del vídeo, ¿vale? Si te quieres esperar, eh, no adelantes el vídeo, no adelantes el vídeo <ríe> eh, Al final del vídeo, ¿vale? Verás como, digo, enseño el nombre, ¿vale? O si no, al final del otro vídeo Del, del vídeo anterior, también, ¿vale? Por si hay alguien que lo quiere jugar de todas formas, te, te lo digo ya así, que se llama Punch Wall o algo así. O si tú pones en Roblox, tú pones eh, paredes, no, golpear paredes o algo así, sim, eh, golpear, sí, derrotar paredes o, o simulador de pegar paredes o algo así, ya te saldría. ¿Vale? Punch Wall y algo más, ¿vale? O pues sea, hay alguien que lo quiere buscar ahora Y no se quiere esperar al final de, del vídeo Y también algo que se me había olvidado comentaros Es de que eh, tú, ¿vale? Si tú haces así no, no puedes hacer... O sea, a ver si me explico Cuando tú golpeas, ¿vale? No, no puedes mantener el, el botón O sea, yo hago así ¿Vale? Por cierto, aquí se sube de 3 en 3 Porque estamos en el nivel 3, ¿Vale? Eh, tienes que estar todo el rato haciendo así Clic, clic, clic, clic, clic, clic Porque si mantienes no, no hace nada, ¿vale? Así que ahora tocaría llegar a los 2500 Y cuando hayamos llegado Pues vamos a ver si conseguimos derrotar Las paredes que tenemos atrás Vale, a ver si hoy conseguimos desbloquear esta Esta sala A ver, vale, no. Nada, no se puede, pero Voy a intentar a ver si aquí se puede Desbloquear más fácilmente Las paredes Vale Por cierto, espérate so, Aquí hay una rueda Que tú la giras Y te dan unos premios, ¿vale? Vale, hemos ganado fuerza Hemos ganado fuerza porque esto Ha subido, lo es Teníamos 2.000 Y tenemos 5.000 Así que Oh, oh, oh, oh, oh. Vale. vale, por lo menos Vamos un poco más rápidas Genial, genial, genial La voy más rápida que bueno, bueno, increíble Increíble, güey Y ahora las primeras paredes Lo que hay detrás del todo Esto Ahora las puedo derrotar De un solo golpe Todas Mira, ¿ves? Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Facilito, facilito Voy a esperarme a llegar al 150 Y volvemos Vamos a estas paredes Mira, mira, también se van derrotando bastante rápido Aquí recuerdo que se ganan 10, ¿eh? Al final Se consiguen 10 vale, al fin... eh, Cuando ya llegas al final parece que le cuesta un poco más Pero bueno, lo puedo conseguir, lo puedo conseguir Ir bastante rápido Bastante veloz no tanto, espérate que me alejo un poco Vale, mira, ¿ves? Desde aquí puedes ver las paredes que te quedan Bastante bien, vamos Bastante bien, mira El grosor de las paredes, eh, brutal Quedan dos Perfecto. Ya tocaría Pues 7500 Incluso 600 O 8000, yo qué sé Pero que 8000 fejo. así que voy a llegar Hasta los 8000 Quedan seis paredes, ¿no? Más o menos. Sí, seis paredes me quedan. Uf, uf, uf, ¡Uf! Voy a esperar a ver si puedo conseguir llegar hasta el final de estas paredes. Eh, buah. ¿Vale? ¡50! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale! Eh, vamos a subir. Vamos a subir de nivel como si no hubiera mañana. Necesitamos... Necesitamos mucha fuerza 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora ya serían en 3 1, 2, 3, ¿vale? Vale, perfecto Pues entonces vamos a comprobarlo En las paredes estas de aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 Buah, ahora son en 4 Pero ya va más rápido de lo que me pensaba al principio, ¿eh? Luego ya... Se les complica el asunto al muñeco Vale, por fin Vale a ver. Y bueno, esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para pasar un como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido eh, Finalmente, ¿vale? Esta serie de las paredes Se va a dividir en tres capítulos Porque en el día de hoy No, pod no hemos podido conseguir... Eh, llegar hasta esa Hasta ese nivel Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? ¿Cómo se llama el mapa? Muy fácil, salir Salir woods World Simulator Y nada, nos vemos en la próxima Adiós